Las aulas del Centro Infantil Vera llevan desde ahora el nombre de seis destacadas investigadoras. Se trata de Ana Yuk, Nuria Oliver, Amparo Chiral, Elvira Costey, Alicia Cordero y Camila Mileto. Ellas se han convertido por un día en compañeras de los niños y niñas de este centro de la Universidad Politécnica de Valencia. Todo ello gracias al proyecto Estreles Sobrin Camins. Han seguido una experiencia fantástica. Ni habían dos chiquetes que han ni ser científicos, claro, yo chico, de lo que quieran ahora, pero ya es bo que digan la parábola, ya es bo que les se planteche como una posibilidad. Y este es el objetivo de la iniciativa, ir abriendo caminos hacia la ciencia y visibilizando a mujeres investigadoras desde las primeras etapas formativas. Cuando yo me pregunté por qué vas a hacer ciencia, eh, siempre recorde y se me está de párvuls, que era muy menudeta, que siempre me animaba y, y, y, y le decía a mamare cuando eh, como me veía por el carrer. Eh, decir, las impresiones que uno, que uno guarda cuando es muy minut, marquen molt Yo creo que es importante desde el mismo momento del nacimiento. Todo lo que nosotros les transmitimos a los niños, aun cuando no entienden las palabras, se les queda. En la presentación del proyecto, las investigadoras han participado en diferentes talleres preparados por las educadoras del centro relacionados con su actividad científica. En este, los niños y niñas han experimentado junto al Elvira con diferentes frutas, explorándolas con lupas, microscopios y otros objetos. Me quedo encantada con los microscopios esos de plástico que tienen. Hemos estado viendo las frutas, cambiando las frutas. Eso es bueno. Es bueno porque les abre a ellos eh, muchas expectativas. Y en otro de los talleres, Camila Mileto compartió con los niños y niñas un taller de construcción sostenible. Espero que todo esto sirva para los niños que están aquí y para todos los niños que no están aquí, que no tienen la suerte quizá de estar aquí en este centro escolar, pero que esto es algo que poco a poco se va contagiando de unos a otros. El proyecto Estreles sobre Incamins, fusiona además la ciencia con el arte. Y lo hace también en femenino, y es que la artista valenciana Cristina Durán ha realizado de cada una de las investigadoras unas coloridas ilustraciones que desde ahora recibirán todos los días a los niños y niñas del Centro Infantil de la Universidad Politécnica de Valencia.